Empecemos. Venga, vamos a, a lo bestia. Ahí está la casa y los objetillos. Vamos. Mudanzas, bon Ha llegado. Vamos allá. No, por la puerta no. Por aquí. Op, op, op. A ver, el sillón. Aquí Ah, por aquí Aquí hay una mesa y una consola La consola Oh, bueno Esta va a tener que ser ah. Vale La consola Un taburete ¡Hop! El micro. Ahí está. Eh, la nevera. ¡Vamos! Esto está... se va apretando, ¿eh? Ahí está. ¿Qué más? Hay un tostador. Ahí está. Salto. ¡Hop! Algo más por aquí no. Mostrar la cama. Oh, y girará. Ah. Ahí está. Vamos. Y vamos a ver. Aquí... El... Ahí mismamente. ¿Qué más hay? Una mesa y un radio cassette. ¡Ahí va! Casi se cae el suelo. ¡Hop! Se ha salido. Mesa. La mesa... Por aquí ya llevamos nueve. ¡Ahí va! El caseto. Ahí está el loro. Aquí. Otra mesa. Vale, la primera fase no... No la hemos completado. O sea que el loro... Nanai. Tele. Vamos. Ahí va. Que me voy. Gira va! Da igual, el seguro lo paga No creo que se dé cuenta ¿Qué más? Una caja, ¿será esta la caja flotante? Oh, pues ahí está Y... Me falta... Uy, 3.10 Sí Plata Me parece que son plata, ¿no? Creo que has roto una silla, sí, <ríe> y la tele.